¿Qué tipos de, eh, de telares tenemos actualmente en el sector Shita? Pues tenemos eh, un, un tipo de telar que se llamaba Ulen, no sé si alguien aquí lo ubica, lo conoce, pero al menos en, en, en el caso mi, digamos, mi abuela que fue, eh, y, y por eso me acerqué al tema, este, solo hizo uno en toda su vida. ¿no? Entonces es un tipo de telar que es como mantel, que es bastante grande y que eh, ya no hay. Bueno, yo al menos, nadie <ríe> me ha comentado de ejemplos disponibles, parece que hay un ejemplar en Talea, y eh, mi abuela recuerda que ella tenía uno, bueno, mi mamá recuerda que mi abuela tenía uno, pero fuera de eso, pues no hay eh, referencias de Lulén, que es este telar muy grande que se podía hacer con el telar de cintura. Tenemos también otro tipo de telar que es el tipo colch, que es como colcha. Eh, que es un tipo también de mantel y eh, eh, que por semejanza en tamaño y en tipo de tejido de, de, de amarrado, pues se usa eh, colch zapotequiza, ¿no? El larigil, el eh, pues aún se realiza, es, eh, por ejemplo, aquí tenemos el tejido tipo colch, que es eh, como, al, eh, digamos, podemos ubicar que se aprieta y luego se suelta y luego se vuelve a apretar, así como, como estructura de bordes, ¿no? Y el, el arigil eh, en teoría debería tener mucho menos bordes porque es un material mucho más liso. Y, digamos, pueden notar ustedes la diferencia entre este y este telar. ¿No? Tenemos el, eh, también el pan, que es este, pues un, es un tipo de lienzo que, se, que, que usan las señoras pues para eh, contener la panza, que bien nos vendría a mí particularmente. Este, pues eh, que nos tensa y, eh, y que se usa cotidianamente, ¿no? El pan se compone, bueno, antes eh, se usaba el, generalmente seda, el pan era de seda, con, eh, cocido con el petate para pues darle el soporte y la estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Y la seda se usaba para, solo para el pan, ¿no? Para el ceñidor. Luego el eh, pan, eh, el pan con H, es el rebozo de bolita, este, eh, este tipo de rebozo que le decimos también pan bis, ¿no? por las manchitas blancas y negras, es como rebozo de gato, eh, que, eh, pues porque tiene una apariencia de gato, ¿no? el pan bis, y que pues es eh, introducido en la región, no se produce en la región, ese rebozo se venía a comprar en Oaxaca. O se, eh, o se compraba pues, en las tiendas locales, o se iba a taler a conseguirlo. Este, y eh, también me contaron que este tipo de rebozos, pues, se estrenaban generalmente en Semana Santa. Y eh, también es la oportunidad de ver toda la gama de rebozos eh, que las señoras tienen, en, pues, eh, sobre todo en Semana Santa, ¿no? o con el Santo Entierro, todo es, cuando es esta procesión, ver todos los rebozos eh, negros que hay en la región ¿no? y no solo se ve también en la sierra también se ve en el valle y se ve en otras regiones ¿no? eh, también tenemos el, la archala que es eh, el rebozo de algodón ¿no? es este tipo de rebozo que ustedes tienen aquí este, bueno esto es que, eh, el, el el rebozo de algodón que usamos que viene de yae, no se llama pan ¿no? se llama la archala entonces esa es la distinción eh, de, de los rebosos y, eh, y más adelante escribirles un poco. Y tenemos el yosha que es eh, como el calado de red y se usaba eh, para bolsas, eh, algunos eh, todavía tuvieron la oportunidad de llevar yosha a la escuela, ¿no? este, ahora pues si alguien tiene apreciables, es más, cada vez es más difícil de conseguirlos. ¿no? Este, y... Este es el, el tipo de tejido, ¿no? Es un poco más... Eh, aquí tenemos una combinación de yosha con larijil, es decir, tenemos estas finas, finalizo, y tenemos estas, eh, este tipo de punto que es mucho más suelto, ¿no? Un tipo de tejido que es mucho más... que, que le da soltura al telar, entonces ese es el tipo de tejido que es de yosha, ¿no? que es la base. Bueno, el... Eh, el arzala el, ese es un tipo de textil que se compone pues, en rebozo de dos partes, según los expertos, pues en el lienzo y el rapacejo punta. ¿no? En, pues en el siglo XVIII eh, había leyes muy estrictas para el uso de, de rebozo, por ejemplo, los rebozos de seda, las mujeres indígenas los, los podían, eh, los fabricaban, trabajaban haciéndolos, pero no los podían usar. Entonces, era muy estricto pues, el control eh, para este tipo de, de, de, de Y bueno, en ese periodo, las, eh, pues, los, lo que los expertos dicen es que había liso, rayado, jaspeado. Eh, ya en el siglo XX, pues su protagonismo lo convierte en prenda mexicana por excelencia, se le llama prenda mexicana por excelencia. Y bueno, este, la convención más o menos distingue pues, entre lisos, cuadrados y bordados. Alfani eh, diferencia, pues... Hay un tipo de rebozo al que le llama eh, patrio, calandrio, que es el tono ocre, el palomo, ¿no? el pashtli, bolita, tornasoles. Sin embargo, estos, eh, estos dos pues, aluden al pan, no al lartzala. Eh, los rebozos eh, pues, más usados de este tipo en la sierra pues, es el pan bis, que es el, el, es el rebozo de gato, y el lartzala, que es el algodón blanco. Con tintes naturales, en el caso, por ejemplo, de lo que se produce en cajonos, en sagacía, que es como seda con tintes naturales, eh, y bueno, también, y en la región, pues, fibras artificiales, ¿no? Y así podemos tener ahora, eh, por ejemplo, colores que no se logran eh, naturalmente, pero las fibras, pues, ya vienen con este color y entonces se, se pueden, pues, producir más diversidad de acabados. el eh, bueno el rapacejo les decía que el, el, el arce se compone de dos que es el, el lienzo y las puntas y bueno el rapacejo eh, y yo eh, digamos como eh, les decía la, yo estoy trabajando dotes y las fuentes pues me referían pues a las mantas en la región eh, sin embargo me di cuenta que eh, la mayoría de las mujeres que referían mantas también refieren la punta de las mantas eh, eh, una de las primeras entradas que yo tengo es de 1764 en la Sierra Norte. Zapoteca, porque falta la Mije y falta toda la región, yo solo estoy hablando Zapoteca, digamos. Eh, es eh, de una mujer que se llama Ana Petra de Arellano, que tiene una dote impresionante, este pues impresionante de grande, digamos. Este, y bueno, eh, ella registra un paño de rebozo de tela de oro, plata, azul y encarnado con su punta y tiene una amplia lista de diversas, eh, pues diversos lienzos que tienen punta, y, eh, y con punta acabada, y con punta encarnada, y con punta, y con punta. Y entonces eh, me puse, puse a investigar y, y ya, pues más, a conocer un poco más sobre por qué es importante eh, distinguir los lienzos con punta de los lienzos sin punta, de las mantas con punta, ¿no? Y el, además el precio para las, los, los lienzos con punta, es mucho más elevado que para las multas simples. Entonces, eh, habla de que el trabajo de las puntas, pues, era importante, ¿no? Y bueno, el rapacejo, que es la punta trabajada, la punta del rebozo, la punta del, del ceñidor trabajada, pues, eh, se puede expresar, pues, como una labor, eh, pues, de realizar complejos diseños, solo que la tienes que realizar con los dedos. La industria textil le llama macramé, eh, sin embargo, este tipo de macramé es un macramé que se realiza con los dedos y bueno, el trabajo es contar los hilos, separar los hilos, anudar, a, agrupar, anudar e ir formando figuras, eh, pero además esas figuras tienen que ser concebidas desde el momento que se teje el lienzo para que sepa la cantidad de barba o la cantidad de punta que le queda al rebozo para ver qué tipo de el rebo, en este caso porque estoy hablando del artsala, de qué tipo de figuras se pueden producir en la punta de ese rebozo. Entonces, una vez que se desmonta del telar, inicia el siguiente trabajo, que es decorar el rebozo. Y bueno, generalmente, eh, pues ya dije que son mujeres quienes trabajan en telar en el rincón, pues también son mujeres quienes hacen las puntas. Y no todas las tejedoras son punteras, y no todas las punteras son tejedoras. Eso también es importante. Hay quienes, son, eh, pues quienes tejen y hacen punta también, pero, eh, por ejemplo, hay mujeres que eh, prefieren comprar el lienzo y hacer la punta en su casa, ¿no? o buscar a alguien que le gusta como hacen punta, eh, y eso pues es otro tipo de trabajo que además genera otro tipo de ingresos, o sea, es un pago por la pieza y otro pago por la, por la punta o eh, pues en el caso de la venta actual del re, de las de los de las piezas pues ya vienen con la punta y tú eliges pues el diseño que te gusta y el tipo de punta que te gusta y lo compras no ya no hay una distinción de quiero este lienzo y quiero este tipo de puntas por ejemplo ya no es tan tan exquisita la la pues la petición de quien compra y bueno, eh, también decir que en Zapoteco usamos el Ush, no que es como barba, bigote, para, eh, para quien trabaja el, el Bueno, eh, ¿cuáles son las dos formas que eh, yo encontré que se trabajan eh, las barbas de, de, de los lienzos? Bueno, esta es mi mamá, <risa> haciendo la punta del rebozo Y... Eh, So, eh, ella aprendió afortunadamente las dos formas sin duda le va mejor con esta que es la de sujetar el lienzo en la cintura para eso también nos sirve el cindidor, no lo atoras dentro del cintidor y entonces empiezas a hacer eh, los nudos y el tejido con los dedos de la figura que vas a mostrar o bien este, eh, pues de frente la gente coloca el lienzo con las, con las barbas al frente que es esta imagen que tienen aquí y le pone en contrapeso para que al momento de tensar, pues el rebozo no, no se venga y no quede dispare ¿no? Y bueno, yo busqué también esta terminología con Córdoba, y pues tenemos barba, y él dice que es lojo y nosotros decimos luz, o sea, muy cerca este, vamos muy, muy cerca. Este, el cabo de hilo, la punta, digamos, el laoni, ¿no? Lo uni. O lo du lo uni es, es también es muy muy muy cerca la hebra de hilo o seda o todo así lo yito, nosotros solo decimos du no sé si alguno de ustedes que hable zapoteco usen algo parecido a Córdoba si alguien lo tiene sería maravilloso de la compartida y eh, el hilo torcido eh, du eh, toyaque que se acerca mucho al du yekia, ¿no? que es como girar, pero también nosotros usamos actualmente el yala, como naya, yal, de, de, de torcido. ¿no? Entonces, este, pues, eh, sin embargo, la, digamos, eh, lo que Córdoba ofrece también se usa actualmente. ¿no? Entonces, es, es muy, muy, muy continuo, o sea, se, se nota la permanencia del vocabulario. Y bueno, hablando de los rapacejos, eh, los rapacejos hay una más de eh, 20 posibles combinaciones de hacer puntas. Este, y bueno, estas eh, varias, la mayoría también de las puntas tienen su nombre en zapoteco, lo cual habla de, eh, no es que, que si fue una introducción, fue una introducción muy temprana, pero o que de por sí se trabajaba en la región. Y entonces tenemos, eh, por ejemplo, el Yala juicia ¿no? Que es este como tipo de flor jazmín, ¿no? es un, la punta da la sensación de que es una flor. Eh, tenemos el yala tapa, tenemos la escama. Eh, bueno, en la zona run le dicen escama, este, en la zona shita le decimos la ve, ¿no? que es, eh, da la sensación, cuando ya se suma la imagen a esta, puedes ver. Que eh, se forma una especie de donde los hilos se juntan, se forma una especie de gusano y parecen unas mariposa con las alas abiertas. Entonces por eso se llama punta de mariposa. Y esta eh, punta de mariposa pues requiere que eh, se deje una gran cantidad de punta para que el hilo pueda atravesar eh, la punta. Y al final parece una pieza muy pequeña, pero eh, una punta muy pequeña, pero en realidad requiere mucho hilo para poder, pues, realizarse. El, eh, también está el araña, el, está un tipo de punta que eh, recuerda cómo se teje el, el fondo de las canastas de carrizo y eh, estas canastas eh, que se producen en los rum también, de bejuco, que tienen un tipo de tejido muy particular. También hay un, ese tipo de tejido en las puntas de los rebozos, ¿no? También está el petatillo y bueno. A partir de ese tipo de puntas también se van combinando en triángulos, también hay una cosa que llaman punta española. ¿no? Hay todo un trabajo, eh, del, no solo del, del cuerpo del la del arzala, sino también en la punta. Entonces, eh, pues la gente que tiene este conocimiento es mucho más cuidadosa en escoger eh, su rebozo para que todo pueda ir combinado. ¿no? Se vuelve mucho más complejo el, eh, el telar de cintura. Y, y, bueno, y bueno, estas fotos son de Alma Hernández y, y para todo esto me ayudó la señora Paula Escona de Yae y este, pues Eva López y bueno, las fotos que ustedes... Eh, ahí. También hay muy poco trabajo eh, para documentar todos los tipos de puntas, en, pues en general, ¿no? los tipos de puntas de los textiles, este, hay un par de tesis que, que pude consultar y, sin embargo, esto es un, es un. Pues en el caso de, eh, del sector Shita y en el caso de la Sierra Norte en general, podríamos trabajar un catálogo de puntas, por ejemplo, de un catálogo de rapacejos. Eh, de lo, ahora eh, di, me dijeron que existe una nueva punta que se llama Bucuzeda, o Bucuzet, que es este, perro flojo, ¿no? este, que es una punta más sencilla. Entonces también hay procesos pues de innovación en cuanto a las puertas, a los rapaces Bueno, yo ya describí un poco la parte material de cómo se va, eh, pues, elaborando el telar de cintura y cómo se va obteniendo una pieza acabada. Sin embargo, eh, también yo planteé como pensar, eh, ya que tengo un rebozo ¿no? Eh, ¿Qué significa? O sea, ¿para qué lo tengo? ¿Qué representa? simbólicamente tiene algún discurso en sí mismo o no, o solo es una pieza que, eh, que uso para ir a misa, dirían algunos. No, no necesariamente. Y, eh, pero para entender el uso simbólico del rebozo, eh, me di cuenta que tenía que entrecruzarse con el cabello, y que el cabello es muy importante eh, para establecer diferencias entre el Larcha, la A, y el rebozo es decir, en sí mismo son un sistema de comunicación. Y les voy a intentar explicar por qué digo esto. Y tiene que ver, eh, por ejemplo, eh, cabello, actualmente no somos, de, de decimos, guita ¿no? hija hay que especificar porque pues, también el albur, zapotecoshita pues es bastante bueno y la gente puede especificar otro tipo de pelos. ¿no? Entonces, especifiquemos que estamos hablando del cabello. Eh, eh, eh, como guita, guita, ¿no? Eh, vemos que la, la, que la Q, la U, pues solo la sustituye por la G, ¿no? Y cha por el cha. Entonces, en realidad es muy, muy cerca, ¿no? Eh, el, el listón eh, también es importante. O, o, digamos, en el tema del hacer la trenza, no es como ahora que usamos una liga o, o algo así. En la mayor parte de las señoras, eh, pues en la mayor parte del rincón aún usa listones. Y bueno, eh, afortunadamente también Córdoba ofrece una entrada con listón o trenza, así, trenza. Y eh, nosotros usamos, o mi abuela vega Avegadú, ¿no? este amarrahilo, ¿no? porque además eh, la importancia de traer el cabello recogido pues era más fuerte que ahora, ahora traemos fleco y traemos el cabello suelto gran parte del tiempo, eh, o las más jóvenes más, no pero eh, las señoras antes se desesperaban mucho cuando la gente andaba con el cabello suelto, las mujeres andábamos con el cabello suelto, al menos a mí todavía me tocó el control de trenzar el cabello. no este Y bueno, para trenza, eh, o sea, yo no, y, y hay quien dice que es run, este, run, como shun como shun pero nosotros eh, pues he encontrado que la mayoría dice mecha no como mecha ¿no? es una mecha ven mecha ¿no? entonces uh, usamos préstamos de, eh, de la trenza sin embargo pues eh, Córdoba nos ofrece una posibilidad y bueno cómo eh, pues cómo explicar esta idea que, que yo creo que se asocia el cabello el listón y el rebozo pues eh, ella es Fer, este, hizo el favor de, de usar para la foto. En tiempos de COVID es más difícil tener este, pues, imágenes reales. O tengo algunas, pero ya saben los permisos de autorización y todo eso. Entonces decidí usar las que sí puedo usar con, con autorización para mí, no necesariamente para, para otros, no sé. <risa> Hay implicaciones legales, pero bueno, este, la mamá de Fer eh, autorizó que pudiese usar la foto y eh, bueno cómo eh, distinguimos el uso de un rebozo en una niña por supuesto que es un rebozo eh, el, tendría que ser un rebozo pues de algodón de, de la sierra que es mucho más apretado muy, eh, de un tamaño menor de un tamaño para niña y generalmente las trenzas inician a esta altura es decir inician en esta parte y se van hasta la ¿no? Se combina con un listón sencillo y el rebozo se anuda de tal manera que atraviesa debajo de la trenza. Y esto pues para que eh, los pelitos pues no salgan y también funciona mucho para pues el trabajo en milpa o el trabajo en el, en el cafetal, pues para quienes fuimos niños eh, en zona cafetalera, que es la mayor parte del rincón chita, pues los jalenes no nos vienen muy bien. Entonces este tipo de... Eh, pues es el, el, el, lo que distingue a una niña, ¿no? la forma en eh, la que el, la, las mamás o abuelas peinaban a las hijas. ¿no? Y bueno, eh, eh, también eh, me dio la tarea de buscar que, eh, cómo eh, describe Córdoba a un niño o una niña, el, dice niño o niña, se dice piniwini nosotros decimos bidó o bidau dependiendo pues, de qué lado del río cajones estás ah, sí. de este, perdón de qué lado del río estás y pues este eh, señora muchacha o niña también tiene como este se parece un poco más no bedao patao shunashi que ahora shunashi nosotros usamos pues para la virgen ¿no? Ignórenme este y bueno las muchachas es decir muchacha no casada este, pues el, la forma de, eh, hay más o menos entre seis y siete formas de portar el rebozo, estas solo son dos de ellas, a veces se porta el rebozo atravesado, y eh, a veces este, no tiene que cruzarse atrás, solo tiene que cruzarse enfrente, a veces se cruzan los brazos, ¿no? son siete formas de portarlo, estas solo son dos de ellas, y que es portarlo al hombro de un solo lado, este, eh, y en ese ya ahora las jóvenes pues no las vemos ni siquiera cargando un rebozo, muy pocas eh, cargan rebozo. Sin embargo, la forma de portarlo también nos daba el indicativo de si, eh, por ejemplo, eh, si era soltera o casada, sin importar pues eh, la apariencia del rostro, de si se veía muy niña o muy mayor. ¿no? Es muy importante. Y... Eh, también eh, comparé si esta, categoriz si esta eh, categorización pues, ya estaba aquí o, o se implantó con el periodo colonial, ¿no? O sea, como todo es un proceso de apropiación. Eh, y, bueno, Córdoba también nos ofrece pues, esto de señora, muchacha, niña, como Tao Shonashi, que ya lo había mencionado, y eh, eh, chapacola o coconigola, ¿no? Gola, pues, de mujer, hembra. Y eh, co, co ¿no? Así, ahí, como, eh, nosotros usamos actualmente como el engulraban o engulcuidi, ¿no? Que son las, los términos que usamos para describir a una mujer joven. Y, eh, bueno, también nos ofrece una entrada que es como shobeto. Las casadas, este, también tienen una forma eh, muy particular y aquí ya son menos, son como cinco formas de portar el rebozo. Este, siete, siete formas de portar el rebozo. Y eh, bueno, que, es, eh, que se cruza al frente, pero las puntas, es decir, el rapacejo, eh, cuelga. Y recordemos que la parte que luce el rebozo, generalmente la parte que se expone y que se luce y que se coloca en las piernas o se coloca, en este caso, en la parte de atrás es el rapacejo, entonces luce la pieza pero lucen las puntas, ¿no? entonces eh, también, eh, y la diferencia es que eh, eh, pues el yo tengo aquí un rebozo de seda negro, sin embargo los rebozos de seda eh, marcaban la transición de una muchacha a una mujer, a, al estado de casada, entonces eh, el día de la boda pues recibían en obsequio un rebozo de seda. Negro, y, eh, con, y, y con eso pues se marca como un estatus un distinto. Y la última señora que se casó en Tanece, me dicen que fue como en los, en los 50, 60, este, y que llevaba su rebozo de seda y solo se veía la parte de los ojos, no se cubría todo, el rostro era un vestido sencillo de la región, con el rebozo cubierta totalmente, y entonces era importante que fuera un rebozo ancho y largo, y pues algunas eh, no tenían necesariamente de seda, sino era negro, eh, digo, este de algodón, igual, pero en este color negro con puntitas el pan bis, que, eh, pues, que además funciona para cargar a los hijos. ¿no? Y bueno, en este caso yo como soy fan de la comida, <ríe> ejemplifiqué pues también eh, una cosa que es bastante común en la sierra que es cuando vamos a las fiestas o íbamos a las fiestas antes del covid pues era llevar nuestro las no que es en una función que tiene el rebozo no de esconder la comida que nos trajimos de la fiesta también se usa pues para cruzado para cargar a los hijos este y ese es un rebozo mucho mucho más más largo no este y bueno me... Busqué también, a partir de esta organización que yo tengo en Córdoba, si había entradas para, pues, mujer casada, y me ofrece, pues, casada mujer, que es, este, y, pues, no sé, una persona, mujer, ¿no? Y, ¿no? Y, eh, Lechela, o, y, ah, perdón, aquí me salté, que es, eh, el Luz A, ah, como estar acompañado, ¿no? Eh, mujer también de marido, casada, acompañada, ¿no? Y también eh, había un término que se usaba antes y eh, que creo que se usa cada vez menos que es amancebado, que es el término para parejas que viven juntas pero no están casadas por la iglesia o legalmente. Y eh, bueno, eh, Córdoba se explaya con un montón de términos para amancebados. Y eh, nosotros actualmente pues usamos eh, un, un, un, como combinado, ¿no? es ni quién eh, o eh, chitakue, así, ¿no? como ya viven, o zoze, o sea, solo están, solo viven, no están casados. O zozen si es mujer. ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay una implicación también hay de pasar de mujer soltera a mujer casada. Sin embargo, eh, pues en lo que yo estuve observando sobre el rebozo, también tenemos una forma en la que usan el rebozo las mujeres que son gultús. ¿no? Que es, o sea, las mujeres no viudas, son, bueno, al fin, a veces sí, pero eh, generalmente son mujeres que son, no se casaron y que permanecieron solas decir pues les dicen mujeres solas este, y que son muy mayores tal vez algunas otras no pero nunca se casaron no tuvieron marido ¿no? entonces esas son las inculos eh, o pues a lo mejor eh, tienen hijos pero no tuvieron marido ¿no? entonces este por ejemplo uh, me llama la atención que córdoba ofrece pues penny como persona Shitovi y nosotros usamos TUSTOBI de uno, ¿no? O sea, persona sola, persona una. Y es lo mismo que usamos ahora, persona sola, persona una. Y la forma de identificar también es el, eh, la forma de portar el rebozo, ¿no? Como el frente y hacia atrás. Y se me pasó decirles que, por ejemplo, eh, una... Eh, la diferencia entre una niña y una muchacha la trenza. Cuando eres niña, pues inicia en esta parte de acá. Cuando ya eres muchacha, inicia como de esta parte, ¿no? De la oreja, digamos. Eh, y eh, hacia abajo, y pues ya de casada, y sueltas las trenzas. Y ya de casada se amarran las puntas. ¿no? Y eh, las en gurús usan una combinación entre mujeres solteras y casadas, es decir, la trenza inicia a la altura de la nuca, como esta parte, pero las puntas son amarradas y los listones son más vistosos. La mayoría son oscuros, excepto eh, las muchachas que usaban como tonos más vistosos. Y la joyería también va, y, eh, va creciendo, ¿no? Es decir, las niñas usan aretes más chiquitos, las, eh, las muchachas de aretes más grandes, las señoras pues eh, ya algunas tienen, eh, por ejemplo, plata, o particularmente eh, trabajando, eh, joyer, eh, como escribiendo un poco sobre joyería, este, eh, me di cuenta de la predilección por la perla, en, en la mayor parte de las señoras de más de 60, ahí, eh, cuando pre, pregunto que, que qué tipo de aretes les gustaría, siempre dicen perla, ¿eh? perla, o sea, hay una pre, predilección por, por este tipo de pues por el nácar y entonces este pues también la, la joyería se va transformando con pues con el estatus por decirlo así de de o el estado civil pues de la mujer entonces eh, <coughs> y bueno las abuelitas eh, en dogul eh, también tienen múltiples formas creo que es de las más abundantes formas que hay de usar el rebozo eh, combinado con la trenza, este, una de las formas es que solo se coloca así, sin sujetar, solo se coloca el rebozo y parece como una capa, eh, como punta de gorra, que protege de la, pues, del sol y que se usa pues, cuando hay que caminar largo y que también usan las señoras, ¿no? pero ellas tienen una mayor variedad, la más común pues, es este... Eh, esto de eh, pues sujetar el colocar el rebozo y sujetarlo con la trenza y el listón y termina eh, pues en la punta termina como si fueran dos cuernitos justo como los códices representan a este sea pues las mujeres que acompañan a los grandes señores en, en, en, en, dos, en los códices no se ven como dos cuernitos y eh, podemos ver que las señoras a veces las viejitas aunque no traen el, el rebozo, eh, a veces solo eh, se hacen la trenza y se amarran aquí en la punta y traen los cuernitos eh, pues del listón eh, casi siempre ¿no? entonces eh, hay mucho más formas de, de, de portar el rebozo y se pueden identificar perfectamente y, y creo que a lo mejor algunos se están recordando eh, cómo se ven las señoras ¿no? o como para donde todavía se usa el rebozo, es cierto que también el rebozo pues ha ido disminu disminuyendo su uso. Este, tuve la oportunidad de ir a, este, a una entrega de, de, de recursos de, de un programa donde ac acompañó a mi abuela y había un montón de mujeres mayores y casi todas tenían este tipo de rebozo y también un rebozo mucho más chiquito que les permite proteger pues eh, te, reconocemos a las señoras mayores por un rebozo que les cubre así y se mantienen así y por este tipo que, eh, de uso que tienen ustedes en la pantalla, que es que les permite hacer eh, pues esas actividades cotidianas. Y en cambio las personas que acompañaban, o las mujeres que acompañaban a eh, las mujeres o señores mayores a cobrar, ya no iban con rebozo Entonces hay una transformación pues importante en el uso, en ese código pues secreto del, del uso del rebozo que yo también eh, descubrí que no tenía muy muy claro. ¿no? Y bueno, eh, ya pensando como en, en, en adultas mayores, también eh, hice este ejercicio de irme hacia atrás y que hice Córdoba, si tiene una entrada, si no. Eh, no eh, él ofrece, pues, por ejemplo, Gola, no Gola, este, como shows como papá, parece. ¿no? Y Gola, si sí, pues, eh, usamos Gul. Gola, usan, otros usan Gula, que es como para abuelo, abuela, viejito, este, viejita. Este. Y eh, para bisabuela, él eh, ofrece la entrada de, shtau, de Tawa. Nosotros eh, he escuchado particularmente eh, de la, eh, en el Rincón Bajo se usa mucho Tawa, ¿no? como mi eh, bisabuela. ¿no? O, sea, él, o la mamá de mis papás, entonces, eh, eh, la, la mamá de, mis, de mi abuela, perdón. entonces, eh, y lo seguimos usando ahora exactamente, ¿no? Tawa, Tawa, Tawa. Y bueno, eh, eh, ya de, de las reflexiones finales, o okay, que a mí me permitió como tener, digo, les estoy contando un extracto de un montón de páginas, de eh, respecto a, a esto de pensar el rebozo no solo como una cosa material sino como una cosa simbólica pues eh, permite observar la continuidad histórica ¿no? de un vasto vocabulario asociado al altar a la forma en la que se hace al tipo de madera que se usa un montón de conocimientos alrededor y al mismo tiempo eh, como estos se han mantenido o sea la transformación ha sido muy poca por ejemplo respecto a a, otros, eh, a otro tipo de instrumentos, otro tipo de artefactos, o eh, el hecho de que prefiramos usar préstamos en el caso del terrar no es tan notorio, o sea, es bastante, eh, yo podría decir, como conservador. Y bueno, eh, también eh, me ha permitido pensar que pues, el, el lenguaje también construye el objeto, o sea, no solo el objeto construye el lenguaje, en algunas partes eh, eh, Córdoba... Eh, pues, nombra el objeto y en otras describe el objeto, ¿no? Entonces, eh, y que creo que es eh, de las cosas que también hacemos ahora. Entonces, es, es importante cómo el objeto se construye con el lenguaje y el lenguaje construye el objeto. No sé si me explico, pero una cosa, sí, así. Y eh, también pensar en los oficios, es decir, como el, el, el trabajo de tejedora o de... O de puntera realizando rapacejos pues son trabajos privativamente femeninos o fueron privativamente femeninos y eh, que o sea pasaron la conquista se mantuvieron pues porque además pues las mantas alimenta, eh, pues eran consideradas tributos entonces pues era un, pues una forma de pago muy valiosa eh, sin embargo eh, resulta que en estos últimos años es otro de los conocimientos que empieza a eh, pues a desaparecer lentamente no. Yo, eh, ya sé, eh, como nieta de una mujer tejedora En mi caso es bastante evidente Porque mi abuela sí hizo un esfuerzo por enseñarme a tejer ¿no? Pero eh, yo tenía muchas tareas escolares Entonces tenía que dividirme entre Pues yo recuerdo que leía y le contaba con una mano Los, los siglos y le decía aquí Y luego le decía aquí O sea, en realidad no estaba poniendo atención ¿no? y eh, Ahora pues es más difícil porque mi abuela es mucho mayor y es mucho más difícil hacer todo un proceso de reconstrucción eh, de mi propio aprendizaje con el telar. Eh, eh, sin embargo, afortunadamente, pues bueno, eh, pasamos en la región de que en toda la región se trabajara el telar a solo pequeñas islas en donde se trabaja el telar y, y que tenemos a Yae como el pueblo que produce telar para casi toda la región. Entonces eso también es, eh, pues pone en riesgo, me parece maravilloso, me parece perfecto y me gusta mucho, pero también me parece que el hecho de que en las comunidades dejemos de producir nuestros propios lienzos, pues también es no solo perder el conocimiento, sino también perder técnicas, ¿no? técnicas y formas de hacer y pues contacto con la materialidad, y eh, les decía por ejemplo el ulen que no hay ejemplares o pues hay hay en talea y quizás en, en tan o en algún otro lugar pero también al ser una pieza que ya no se fabrica pues es una, una pieza de arte que puede ser potencialmente comprada adquirida ¿no? este también los estilos de rapaceejo pues permiten eh, pues, ver una diversidad de formas y, y, y por eso yo le llamo como el arte de hacer nudos o sea de con las manos ir haciendo nudos y formando figuras que eh, producen trabajos impresionantes. O sea, hay premios eh, para los rapacejos, ¿no? Como de, eh, sin embargo, a lo mejor documentarlo en la región es un, eh, y el nombre en zapoteco es, pues es importante porque eh, pues no todas eh, o todos podemos... Este, pues producirlos o eh, hacerlo con nuestras manos, ¿no? Es mucho más fácil adquirirlos. Y, eh, bueno, también hay, pues, el nivel de especialización de, de las mujeres en este trabajo que no siempre es valorado, no siempre eh, consideramos el precio en función, pues, del lienzo, en función de las horas invertidas, es decir, cuántas horas invierto en hacer una punta, a veces, eh, según el acabado, pues, lleva mucho más tiempo, ¿no? De, de lo esperado y entonces nosotros solo adquirimos un lienzo sin pensar todos los, eh, los componentes y trabajo que hay detrás y generalmente trabajo femenino y, eh, y también un marco pues de intercambio de conocimientos o sea no podemos decir que el rapacejo es eh, privativo este tipo de punta es eh, es run shita no es, es en realidad eh, hay un hay estrategias de intercambios y muchas pues refieren a haber aprendido las técnicas en distintos lugares ¿no? y en distintos espacios. Y también pues otra de las cosas que está en riesgo pues es la transmisión intergeneracional. ¿no? Y bueno, eh, también hay, eh, a mí particularmente me sirvió para darme cuenta que hay una infinidad de formas de portar un rebozo y todos los significados que hay. Eh, en el acto de, de trenzarse y amarrarse a un lienzo, no, este y que, eh, que además es un aspecto muy importante de la identidad shita, no y bueno también eh, los mensajes que, que, que se comunican, eh, pues no todas lo sabemos leer ahora, no, este identificar todos estos tipos de formas es casada, soltera, no, este señora no todas eh, sabemos ya reconocerlo porque es un conocimiento que ya se pues está perdiendo se ha perdido básicamente y pues van bueno, a también eh, pensar si esto nos puede eh, pues hacer procesos no de pues, eh, es un desafío no pero pues hacer trabajos de documentación y procesos de rescate eh, es, es algo que pues tendríamos que hacer, ¿no? A nivel no solo pues, de documentación, sino de producción, de uso también, ¿no? O sea, también las cosas se dejan de producir porque se dejan de usar. Y, eh, y pues porque también eh, el acto de, de hacerte la recintura, eh, pues también es intercambio de memoria, ¿no? Y es intercambio, pues, eh, de afecto, ¿no? Y de historias. Y una, una forma también de tejer tramas entre mujeres, ¿no? relaciones entre mujeres y, eh, y básicamente pues reconstruir un poco la, nuestra historia como pueblo shiza.